Estas cosas están sucediendo. manejas el computador, Word, Excel, Excel, cualquier empresa la necesita, es indispensable en este momento aprender a dominar el equipo, enviar un correo electrónico, tu jefe te pide envíame un correo electrónico con tu petición, lo sabes hacer, bueno, para eso estamos nosotros, para capacitarte y entrenarte en cada uno de sus aspectos, lo vamos a hacer a nivel práctico, presencial, donde va a ser el docente acompañándote paso a paso, guiándote en cada uno de los temas a trabajar. Indispensable que vengas, Escríbenos.